sobre todo en la institución de, de, de, del Estado, porque eso que cada rato se habla cuando hay cambio de gobierno, que, lo, que no, se debe, no se debe cambiar eso. Pero ¿cómo ustedes me, me justifican que yo respete ese asunto? Y yo estoy de acuerdo totalmente de eso, porque las instituciones son instituciones, deben ser autónomas e independientes, las instituciones deben de, para ser instituciones tienen que regirse y caminar eh, sin tener que ver con las condiciones de colores o, o que cambia el Estado, cambia el gobierno, porque las la sociedades modernas y las sociedades donde existen ministerios eh, que tienen eh, ese tipo de autoridad, no necesitan los cambios para seguir haciendo un trabajo eh, bien hecho y de manera que sea en beneficio de la nación. Pero me hablan de ese término, sin embargo, el día de ayer y vimos como eh, en una semana o dos semanas estos nuevos... Eh, eh, dirigentes, estos nuevos ministros, incumbente, eh, sobre todo incumbentes de, de educación tuvieron, y, y tuvieron que fajarse a hacer un proyecto rápido y pensar rápido en menos de una semana sobre el futuro del año escolar del año escolar, yo creo que es una irresponsabilidad y no me vengan hablando de carrera administrativa ahora, donde ustedes vieron como un ministerio tan importante como un ministerio de educación ¿eh? entrega un ministerio sin ni siquiera tener un plan, un bosquejo, un, un, un, una pared donde se diga qué, iba a hacer, qué se iba a hacer. En, o sea, que si hubiesen ganado la, las elecciones y él se, se, se, quedaba, se iba a quedar en el puesto, ¿qué íbamos a hacer entonces? Porque no tenía ningún tipo de plan. La irresponsabilidad es sería doble. Primero porque ellos estaban conscientes y preparados que iban a perder ese es un y tal vez eso pudo si es que tiene alguna justificación pero se ser, supone ¿no? que cuando sí, la es, ley crea los ministerios es para que tenga autonomía y autoridad pero, no, no lo que, que pasa manera. es que ahí, en ese caso ahí no aplica el asunto de la administración eh, no, pública yo, pero no, lo, no, no, en el caso ahí, de, ahí el, el, el, del, Ahí es lógico que el ministro de Educación y automáticamente haya cambio de gobierno y va a haber cambio también. Sí, de... sí, pero ah, él dirige una institución pública que tiene carrera administrativa. Se supone que esos que están detrás, detrás de él tienen que estar trabajando, tienen que hacer planes. Eso es mm. independientemente o sea, de, que hubiese, de, que, de que prevalezca la, el asunto de la administración pública o no. Es que eso se suponía, era desde, desde en marzo comenzó esta pandemia en nuestro claro. país. Claro. Pero tenía todo el tiempo para, por lo menos, como tú señalas, un bojoncito, un cosas de lo que, que tenía lo... previsto hacer. Más, sin embargo, según. Mi, eh, eh, eh, Hoy información se vio ahí. Actual, dice que no tenía absolutamente nada preparado para. ¿verdad? O sea, ¿cómo iba a funcionar? ¿Cómo iba a iniciar este año escolar? Mas, sin embargo, en el proceso de la transición, como día, se dio a conocer en el día de ayer, pues ya las autoridades entrantes ya pues resolvieron de una eso vez. Eso es como que decir, dejen esa vaina así, que se que, que encuentren sus libros, que vengan, que resuelvan ellos. Eso es una irresponsabilidad. Sí. Oye, Yo pero más responsable son ta... Pero déjame decirte, Víctor, el ministro no trabaja solo, el Ministerio de Educación tiene y se maneja con la presencia de la eh, asociación de padres y padres y amigos, con las ADP. ¿eh? O sea, con, es con, con todas las instituciones, todas las instituciones que están relacionadas. Esas, esas instituciones no se dieron cuenta nunca que no había nada. Ni el Sí, por fíjate, Cero, también, cómo, además, eso nos dice mucho y ojalá que, que pudiera ser exitoso en medio de esta situación que vive el mundo y específicamente el país, cómo están de acuerdo. Fíjate que ayer decía Sisto Gavín que la ADP estaba, el Magisterio Dominicano estaba en disposición de entrar en acción al momento que se le llamara, pero insistían en que no había condiciones para iniciar el año escolar, como se tenía previsto en el día de ayer, y decía él que ellos planteaban que fuese en enero. Bueno, no va a ser en enero, pero yo previsto iniciar en noviembre. O sea, que hay cierta afinidad entre la posición de la ADP y la posición de las autoridades de la operación. Yo voy muy Ciertamente puede ser exitoso el manejo de la nueva estrategia que se ha diseñado para que el año escolar pueda comenzar Mira, el yo, yo creo que hay, que hay que aprender algo, y, lo, y eso lo, lo, lo, he lo he mencionado en, dos, en varias ocasiones, y es que debo de aprender y que los políticos, que son los que dominan este país, que son los que llevan la voz andante en este país, tienen que saber que esto es un país en evolución. Esto no es que cada cuatro años vamos a arrancar de cero, y vamos a seguir, vamos a arrancar de cedro cada cuatro años. No, este país tiene que tener una continuidad de Estado, una continuidad de, lo, de, de las cosas buenas, seguirla haciéndola y transformar las cosas que están mal en bien. No reiniciarnos cada cuatro años. Este país no puede estar en un... En, en, desde que eso, se formó como, desde de eso mil, es... En 1844, hacer un reinicio lo cada lo cuatro es, horas, es, cada cuatro años. eso es... Por eso es ser el hombre y amigo televidentes que este país no acaba de arrancar claro, por, esa claro. vía, por ese camino eh, que es el camino del desarrollo. Un reinicio cada no cuatro una años. La de Estado, ojalá, y que este gobierno siente presidente como decía Luis Villanueva. Vamos a, vamos a darle seguimiento a lo que está bien y lo que está mal vamos a interesar. Ese debe ser eh, la línea eh, a seguir por este nuevo gobierno. Y así, nada, saludar a que se hay, van hay a una, sí, unos sí, millones en, en la educación que tampoco se va a impedir eh, que los colegios privados pues, eh, puedan iniciar también el año escolar sin ningún eh, inconveniente. Ahora, Mira, lo que yo, sí, creo, yo creo que si el colegio, que tengo... los colegios privados deberían de iniciar su, lo que tengan la plataforma lista, porque muchos no, de, de ellos tienen hecho, su plataforma de hecho, lista. De hecho, ellos no lo van a impedir, la educación no lo va a impedir. Claro, claro porque, Víctor, la es licen. lógico, porque la educación, la educación pública no inicia, es porque no había ningún plan, no había los recursos, no, no hay... No hay, un, un, no hay los, lo, lo, el material necesario para hacer una, una, una educación virtual y por lo tanto será suministrado. Pero la educación que ver, privada... Me gustaría oír la opinión de los ADPistas, la posición de la ADP en ese sentido que pudiera haber como un privilegio el hecho de que la comunidad privada iniciara su, eh, el año escolar. Y la, y, los, y la escuela pública no. Recuerden que ayer incluso lo, lo hizo alusión a eso, existe un gobierno que la que eso entonces eh, un privilegio, pero los privados sí, y la pública no. Vamos a ver qué va a decir la, la, la ADP ante esa situación, que de hecho ya el ministerio pues se expresó y dijo que sí, que no, no se va a oponer que los colegios privados inicien. De hecho ayer iniciaron algunos colegios privados en la República Dominicana. Bueno. Vamos a ver eso... qué va a pasar.